El titular de la Fiscalía General del Estado, Gilberto Higuera Bernal, declaró que podría haber una investigación en contra del exsecretario de Seguridad Pública, Facundo Rosas Rosas, por su relación con el exfuncionario federal Genaro García Luna, quien espera una condena por parte de la justicia de Estados Unidos por su involucramiento con el narcotráfico. Es una etapa singular de, de investigaciones amplias sobre algunas personas que han relacionado con hechos del orden internacional estamos haciendo investigación en lo más probable es que sí. Facundo Rosas ya había sido detenido el 27 de febrero de 2022 por policías de la Ciudad de México tras atropellar y causar la muerte de una mujer en la Alcaldía Álvaro Obregón. En aquella ocasión, la Marina Armada de México aprovechó su arresto para hacer efectiva una orden de aprehensión por presunta participación en el operativo Rápido y Furioso. Este operativo, que consistió en el ingreso ilegal a México de más de 2.000 armas de fuego entre 2009 a 2011, fue uno de los motivos por los que García Luna terminó por enfrentar a la justicia de Estados Unidos. Para julio de ese mismo año, el exfuncionario estatal libró las acusaciones por dicho operativo y por la muerte de la mujer que atropelló, esto debido a que alcanzó un acuerdo para la reparación del daño con sus familiares. Facundo Rosas ha sido señalado por ser una persona cercana a Genaro García Luna desde que fungió como comisionado de la Policía Federal durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa.